Boludo, ¿eh? Las Studio Live 16.0.2 pues que no puede ser pago. controlada por un iPad que viene con un software que se llama Studio One Conexión Firewall y tiene un software capture para la grabación. Tiene 8 entradas mono y 4 estéreo. Eh, tiene 4 pares, las entradas, son bien, 13 puro. para micrófonos, contando la del Tolback. Junto con las entradas de línea tienen alimentación Phantom e eh, inversión de fase. Y también este, las entradas auxiliares entrada no, boludo, como no las salidas. salidas. Tanto para monitoreo como de auriculares. Bien, no pago, tiene una salida mono y lo que repetía del Tollback, entrada y salida MIDI. Y el firewall que tiene dos, que se puede colgar otra mesa para agregar otros 16 canales al sistema el fat Channel tiene procesamiento de puerta de ruido tiene compresores y este entre otras cosas un paramétrico de 3 bandas de defectos, hay un ecualizador no que maneja toda la parte del máster de 32 bandas tiene dos tipos de efectos en 32 bits flotantes con un botón de tap para este darle el uso a la repetición o delay y su ganancia que se va este acomodando por medio de un, unos que led que son como unos búmetros luminosos tiene boludo. un post que puede uno agarrar y tratar de anular la parte de los efectos y comparar que lo que está mal se pueden grabar las imágenes escena, o sea en la no, posición no. de los faders no y uno puede ir y ubicarlas en el display efectos, boludo, no para acomodar tal cual estaban antes moviendo hecho, el preset y ubicando la led en el medio como se está viendo en el vídeo le gana boludo de esta manera queda en posición de los padres anteriores universal control que ahora está el 1.6 que maneja el smart la parte acústica y el virtual Studio live bsl donde uno puede controlar en pantalla todo o toda completamente la mesa digital También guardar las escenas, ¿Mm? como decía live, es la, en este caso la 16.0.02 no con su pagar, capture. Pelotudo, eh software que también puede eh, salvar una extensión tanto para el estudio one como otra extensión para eh, transportarlo a otro software que en vez del estudio one puede ser boludo, cualquier otro no software procuro, que está Muestro, en el bludo, mercado acá vemos open tele no uno de lo exporta nadie, esto, salva lo que Grabó en el capture y lo lleva al software que quiera trabajar. Mostra Veíamos la man, entrada de Tolvac y acá man, está la carita man, de la man, Studio One 16.0.2 con, man, man, man, 16 man, man, con man, su FWAT Channel y sus conexiones Firewall. Bueno, esto Hasta luego. Marcelo de Artier los saluda y espero que no haya sido poco la información. Cualquier cosa consulta.